El libro de Nehemías capítulo 2 En el mes de Nisán, en el vigésimo año del reinado de Artajerjes, cuando le trajeron el vino, lo cogí y se lo di al rey. Nunca antes me había presentado ante él con aspecto triste, por lo que el rey me preguntó, ¿por qué pareces tan triste, aunque no pareces enfermo? Debes estar muy disgustado. Yo estaba absolutamente aterrado, pero le respondí al rey, ¡Viva el rey! ¿Cómo puedo evitar estar triste? La ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido incendiadas. ¿Y qué quieres? Preguntó el rey. Oré al Dios del cielo y le respondí al rey, si le agrada a su majestad, y si está contento conmigo, le pido que me envíe a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. El rey, con la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿Cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? El rey aceptó enviarme, y le dije cuánto tiempo estaría fuera. También le pedí, si le parece bien a su majestad, que se me proporcionen cartas para entregar a los gobernadores al oeste del Éufrates, para que me permitan pasar con seguridad hasta que llegue a Judá. Que se me proporcione también una carta para Asaf, guardián del bosque del rey, a fin de que se me dé madera para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo para las murallas de la ciudad y para la casa en que viviré. Como mi Dios bondadoso estaba sobre mí, el rey me dio lo que le pedí. Luego fui a los gobernadores de la provincia al oeste del Éufrates y les entregué las cartas del rey. El rey también envió conmigo una escolta militar de caballería. Pero cuando Zambalat, el Oronita, y Tobías, en la monita, se enteraron de esto, se molestaron. Para ellos esto era un desastre total, que alguien había llegado para ayudar a los israelitas. Llegué a Jerusalén y descansé durante tres días. Luego me levanté durante la noche y salí con unos pocos hombres. No les expliqué a nadie lo que mi Dios había puesto en mi mente para hacer por Jerusalén. Solo tomé un caballo para montar, así que cabalgué en la oscuridad a través de la puerta del valle hacia el manantial de la serpiente y la puerta del desecho, e inspeccioné los muros de Jerusalén que habían sido derribados y las puertas que habían sido quemadas. Luego, Continué hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey. Pero no pudimos pasar porque no había suficiente espacio para hacerlo. Así que subí por el valle en la oscuridad e inspeccioné la muralla. Luego regresé, pasando de nuevo por la puerta del valle. Los responsables de la ciudad no tenían idea de dónde había ido ni de lo que estaba haciendo porque todavía no les había contado a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles, a los funcionarios, ni a ningún otro sobre los planes de construcción. Entonces les dije, «Miren el problema que tenemos. Jerusalén es un montón de escombros y sus puertas han sido quemadas. Vamos, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya no pasemos tanta vergüenza». Entonces les expliqué lo bueno que había sido Dios conmigo y lo que me había dicho el rey. Pongámonos a reconstruir, respondieron, y se pusieron a trabajar con entusiasmo. Pero cuando Zambalat, el oronita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se enteraron, se burlaron y se mofaron de nosotros, preguntando, ¿Qué traman? ¿Se están rebelando contra el rey? Pero yo respondí, diciéndoles, El Dios del cielo se encargará de que tengamos éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir, pero Jerusalén no les pertenece, y ustedes no tienen autoridad ni derecho sobre ella.